25 de octubre de 2017, 10 de la mañana... ...Instituto de Enseñanza Secundaria Doñana, Almonte... ...hoy este centro recibe la visita de una persona... ...que ha recorrido más de 8.000 kilómetros... ...para contarle a los alumnos de forestales... ...la importancia de los humedales... ...y los retos a los que se enfrentan en todo el mundo. Estos ecosistemas son los más delicados... ...que existen en cualquier parte del mundo... ...y aunque sean un poco diferentes... ...los retos que yo eh, aprenda uh, hoy... ...que tienen aquí en Doñana... ...estoy seguro que tenemos eh, mucho en común... ...en cuanto a la labor que tenemos que hacer". Doñana es un espacio único... ...y cuenta con tal prestigio en el exterior... ...que los gestores de los principales... parques nacionales del mundo... ...recalan aquí para conocer la experiencia Doñana... ...un referente a nivel mundial. Uno de los lugares más especiales e importantes eh, que tienen aquí protegidos. Eh, estoy aquí comparando notas eh, sobre la experiencia que han tenido ustedes. Eh, esto es un trabajo que eh, a mí me parece tiene eh, mucho en común de país a país. Tenemos una línea de trabajo de atención a aspectos internacionales, ¿no? de nuestra, tanto de la proyección de Doñana en el exterior, como del conocimiento de otras experiencias fuera del país que nos ayudan también a, a valorar la, la gestión. Seguir eh, compartiendo información y experiencias eh, a medida de que sigamos haciendo nuestra labor de proteger estos lugares eh, que son tan maravillosos pero también tan delicados que les pertenecen eh, a todo un pueblo, en mi caso al pueblo norteamericano. Doñana es más, Junta de Andalucía.